Estos chicos han puesto la batalla de los clanes. No sabemos qué clanes serán, ya nos iremos enterando. Y han optado por una opción que es la de hacer dos hacer dos pantallas. O sea, el póster no es solamente esto, sino que tiene otro póster aparte. Eh, objetivos motores, mejorar la habilidades, trabajar habilidades más complejas, mejorar la fuerza, más o menos bien, instalaciones, poner el material. Objetivo eh, de consecución: conseguir mayor número de puntos en la fase inicial, llegado al campo, golpear mayor número de rivales, esquivar los lanzamientos, intentar producir. Eh, final: superar al rival en puntuación total al final de la guerra final. Bueno, pues sí, por sí. Tener máximo número obtener máximo número de puntos está bien. Los tiempos, yo creo que están mal. Porque han puesto 45, 55, que puede que sí sea, pero el tiempo de actividad motriz, el tiempo de actividad dentro de objetivos, seguro que no va a ser así. Es rarísimo que, que, tú, que siempre estén cumpliendo el objetivo, ¿vale? Por eso lo normal es que sea menor el tiempo dentro de objetivos. Por lo demás, parece que hay algunas fases que son similares a las del grupo anterior... No sabemos la casualidad que ha hecho eso. No sé ni ha la clase antes. Ya, ya, pero, digo, pero por eso digo que es una casualidad, pero lo podéis luego ver en los vídeos. Y el siguiente, pues está bien, han puesto todo el resumen aquí, por si alguien quiere enterarse mejor. Los dibujitos igualmente parece que están más o menos bien. Y han puesto diferentes explicaciones con los... Las calificaciones y clasificaciones, que quizás la que nos falta es la edad, que no hemos visto hasta no, sí, en de, de, de antes. antes, ¿no? antes fue... ah, de 12 años. ah, sí, es verdad, más sí, de 12 sí, años, de años y competitividad. Pues muy bien, pues sí, aquí sí, estamos. Sí. empezar está bastante bien y para el primer día, muy bien. Vale. vale, os vamos a explicar la primera fase del juego. De acuerdo, lo primero que vamos a hacer es dividir la clase en dos grupos. Vamos a dejar que lo hagáis como queráis, pero luego lo haremos equitativamente, estáis 22-23, cuéntalo, ¿cuánto? Pues 24, pues va. quiero dos grupos de 12 y 12, ¿de acuerdo? Soy aquí, soy aquí. Cada grupo de 12 va a ser un clan y el resto va a ser el clan contrario con el que os vais a tener que enfrentar. La clase se va a, de, va a constar de dos fases, la primera de aproximación al campo de batalla, como si cada uno tuviese un campamento base y vamos a tener que llegar superando distintas pruebas que ahora os explicaremos. ¿De acuerdo? El primer equipo que consiga cada prueba sumará un punto. Y como ya hemos dicho, el que, más, el que mayor número de puntos tenga al final de la clase será el equipo que gane. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Luego contaremos también la batalla final. Venga, dos vamos, equipos de 12. Vamos, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Los dos equipos de 12 ponemos 6. ¿Sí? ¿Seis por 8 metas? No 6 por 2 chometas. 6 por 2 chometas. Quiero 6 chometas. A mí me 2. 2 Vamos, chicos. vamos. no, no, aquí no, cuatro, ¿eh? Yo la cuatro. no, de la forma que os digamos los equipos que lleguen antes uno, un equipo y otro será el que consigan el punto. ¿De acuerdo? ¿alguna duda? ¿A ¿A primera, primera forma la mitad, no, fondo, del todo y vuelta primera forma para hacerlo Pues a tierra. lo que tienes es el primer día de clase, me lanzo en plancha y tengo que ir desplazando la cochoneta ¿se señora. ¿De Dos, ¡Ah! Okay. De no, no, no. Siguiente. Sí, de Siguiente variante. Puntar las dos pechuletas. Puntarle las dos conchuletas Carlos. Vale. Todo el equipo dentro de la dos conchuletas Carlos, ve a Alejandra Ve a Alejandra. ¿Cómo para la dos ahora? La la a, la a. No, la, la A. Alejandra, Alejandra, Alejandro Sí, y Álvaro, el que me falta, Sediño. Ah, pues, ¿sí? vale. la parte que está pegada a la puerta irme para el fondo y ya desde atrás. tanto No va Te mata con un carcelero hacer lo mismo, lo que se luego puedes volver a recoger algo. ¿no? Corre though. Mientras esté enfocado esto. Parece que no, pero luego gusta verse, ¿eh? No te creas que no salgo yo y os busco? A veces digo, mira. <risa> Ha puesto una barrera antinuclear. ¡Ay, ay! <risa> Protección al profe. ¡Ay! ¡Cantista! Oh. <laughs>